plan de comisiones más apasionante que jamás he conocido. Y os voy a explicar el porqué. Primero un poquito presentarme, me llamo Todor Azusta. Llevo como 10 años trabajando en empresas de multinivel, de las cuales llevo en DXN 7 años. He estado en otras varias an anteriormente. Eh, deciros que la red más grande que he tenido ha sido 33.000 personas en un año. Y he tenido varias de 20.000 y de 10.000. Es decir, eh, este sistema funciona. Ahora bien, es muy importante entender que para poder valorar, entender y comprender si un plan de compensación es bueno o, o es menos bueno, tienes que haber trabajado en diferentes planes de compensación. Para aquellos que tengan un poco de idea, he trabajado con empresas de matrices forzadas Binarios, binarios híbridos, y este es un nivel Pero ninguna de esos planes de compensación tiene las bondades y tiene las características del plan IT on the cake, que sería la traducción en inglés, la guinda del pastel. Bien, ¿por qué le llaman la guinda del pastel? Porque, bueno, si supone que en el pastel lo más rico es la guinda, ¿verdad? Bueno, pues realmente este plan de compensación es un plan que es una de más. Tenemos un plan normal, un plan uninivel sin límite de profundidad y sin límite de anchura y luego tenemos este plan que es un plan también sin límite de anchura, sin límite de profundidad, pero además con una ventaja añadida, que es un plan que no tiene obligación de igualar. Igualar quiere decir, por ejemplo, los binarios. Te dicen que si quieres cobrar comisiones totales, tienes que tener un volumen a la derecha y un volumen a la izquierda. O tienes que tener una obligación de una compra mínima mensual, si no, no tienes derecho a cobrar comisiones. El IOC es el único plan del mundo que te permite cobrar comisiones en aquellos meses que aunque tú no compres nada y haya personas que puedan entrar en tu grupo comprando un paquete de 200 euros, que es el IOC, que ahora se lo explicaré más al detalle, tú puedes cobrar comisiones aunque no vuelvas a comprar otro paquete IOC o no compres ningún producto. Esta es una característica que ninguna otra empresa tiene y es una de las características que le dan más valor al hecho de que muchas empresas, eh, muchas personas que están en otras empresas han venido a trabajar con DXM precisamente por el IOC. Es una manera de comenzar además muy buena, porque te permite tener 200 euros de producto que tú elijas, los que tú quieras. Pueden ser 200 euros, por ejemplo, en pastas de dientes, 200 euros de una variedad de los productos que tú elijas. De esa manera, tú puedes empezar a manejar un volumen de productos que te va a permitir conocer diferentes productos. Bien, para venderlos, para consumirlos o lo que uno quiera. Bien, entonces, dicho esto, Vamos a seguirte de diapositiva. Tú compras un paquete de IOC de 200 euros. te haces? Miembro de XN? O incluso, si tú ya eres miembro de XN. lo escucho. Yo sí estoy escuchándolo bien. Vale, okay, Soy Fabiola. Vale, vale, Fabiola. Hola, gracias. Bien, es decir, tú si eres miembro y no has comprado un IOC, puedes comprar un IOC. Y elige los productos que tú quieras. Es muy importante entender que una vez que te compras un IOC ya eres miembro para toda la vida. Es decir, no es una asociación que caduca, no es un código que hay que volver a comprar al año, que esto es muy habitual en muchas empresas, y ya automáticamente toda la vida tienes derecho a comprar productos con descuento cada vez que tú decidas comprar. Bien. Esto es muy importante, pues son... Parámetros que ninguna otra compañía tiene. Casi todos dicen, no, todos los años tienes que comprar una membresía. No, todo, todos los meses tienes que hacer una compra mínima. Ese, ese tipo de cosas de XN las ha quitado y las ha eliminado. ¿Cómo paga comisiones el IOC? Bueno, esto es otra cosa maravillosa que ahora vais a ver, que es lo siguiente. Tú compras 200 euros de producto, siempre se comisiona sobre el valor de IES, los SVs ISV quiere decir los SV sobre un IOC es decir, I es el IOC la I, y los SV es sobre tanto por ciento que se comisiona, por ejemplo si yo compro un IOC y afilio a una persona en primera generación, o afilio a 10 personas en primera generación, no me importa yo me llevo el 15% sobre el valor de los SV que son 100 Realmente me llevaría 15 euros sobre un valor de 200 euros, pero como si es sobre 100, entonces realmente nos estamos llevando 15 euros. Pero si afiliamos a una persona, obviamente nos llevamos 15 euros. Si afiliamos a 10 personas, nos vamos a llevar 150 euros. ¿Sí? Bien. En la segunda generación, quiere decir... Que si, por ejemplo, en la primera generación he afiliado a Pepe y Pepe afilia a Juan, al mes siguiente, con los dos meses, yo me voy a llevar un 10%. Ese 10% es siempre de la segunda generación, que serían 10 euros. Y en la tercera generación, hasta el nivel doceado, me llevaría un 5%. ¿Sí? Bueno, creo que esto está entendido, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, hay un, una cosa muy particular que tiene el IOC, que también, efectivamente, no lo tiene ninguna otra empresa del mundo. La compañía te permite comprar múltiples IOCs, múltiples Máximo recomendable es 3. Ahora vais a ver por qué. Fijaros. Yo me compro mi primer IOC. ¿Sí? En enero, por ejemplo. ¿Esto en febrero me compro mi segundo IOC. Es decir, como si yo me hubiera afiliado a mí mismo. Me compro una segunda afiliación, un segundo paquete de IOC. ¿Esto qué va a hacer? Que yo me gane un 15% de mí mismo. Porque TO2 está debajo de TO1. Es decir, mi propio paquete segundo de 200 euros me va a generar una comisión de 15 euros. ¿Sí? Sin embargo, tengo la opción, ¿eh? recordemos que siempre es una opción, no es una obligación. Yo puedo volver a comprar otro tercer IOC cuando yo lo desee. Entonces yo sería, veo tres. Recuerdo, y nunca me cansaré de decirlo, es una opción. Es una opción que te permite, al tener tres paquetes unidos entre sí. O sea, a su vez también, obviamente, yo aquí cobraría, fíjate, voy a cambiar de color, T1 cobraría comisión sobre el tercer IOC, pero T2 también cobraría comisión sobre el tercer IOC. ¿Por qué? Porque es una, dentro de la estructura organizativa del IOC son dos paquetes más. Y, y estoy cobrando una comisión doble lo cual sería, fijaros, eh, a ver si consigo explicarlo, porque esto es, es tremendamente interesante y, y muy importante entenderlo, fijaros. Vamos a ver. P1 cobraría de su segundo nivel, recordemos que esto está en el segundo nivel, cobraría 10 euros. Pero del primero cobró 15 euros. Y el segundo cobraría otra vez 15 euros. Quiere decir que yo estoy generando así múltiples comisiones. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos nuestros tres IOCs, aparte de las comisiones que nos hayan generado a nosotros mismos, Vamos a suponer que Teo afilia a Fabiola, que anda por aquí con nosotros. Esto no tiene por qué ser los tres IOCs a la vez, sino que tú puedes compartir uno en enero, otro en febrero, otro en marzo, o uno en enero y otro en abril. Depende, ¿no? Depende de cada uno la velocidad cuando quiera. Vamos a suponer que Fabiola es afiliado por Teo. Entonces, ¿qué pasa? Que cobraríamos, en vez de una comisión cobraríamos triple comisión. Cobraríamos tres comisiones. ¿Por qué? ¿Qué Ahí sí logro explicar esto de una manera. Fijaros, ¿eh? Esto es lo más importante de todo para mí, ¿eh? Tío, me puede llamar Fabi. Fabi, vale, Fabi. Pues bueno. Vamos a llamarte Fabi. Sí, fijaros. Sí, sí, Termedio la, la onda. Cuando me has dicho que un país me digo, Bueno, esperar si va Fijaros, una misma comisión, en vez de cobrar o 15, o 10, o 5%, 5 o 10 o 15 euros, estamos cobrando 30 euros. Realmente ese 30% son 30 euros. Quiere decir que con una misma facturación de Fabio compra una sola posición. Y esa exposición esa me ha generado 30 euros. Pero vamos a suponer que Fabi compra sobre c y Fabi afilia en segunda generación a otra persona. Entonces, Teo volvería a cobrar una comisión de aquí, otra comisión de aquí y otra comisión de aquí. Es decir, estaría cobrando entonces, en vez de un 30%, esto es un poco lioso al principio, estaría cobrando un 5, un 5 y cobraría un 20 en vez de una sola comisión, pero a partir del tercer este nivel en profundidad, esta persona se afilia a otra persona aquí, que sería esta tercera generación, esto pone 3G, es tercera generación, cuarta generación, de todas estas generaciones, hasta el nivel 10, que habíamos contado desde la 1 que es esta, y desde la 2 que es esta, en vez de cobrar un 5%, estaríamos cobrando triple comisión, estaríamos cobrando un 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos triplicando el volumen de comisiones con una misma facturación porque tenemos tres y dos. ¿Sí? Dios, pues, en este caso, el último ya no, porque eso sería un doble comisión, ¿no? Porque no llegamos de al once y a lo mejor esto no lo voy a explicar. Pero que, espero haber, que hayáis entendido la importancia que tiene cobrar, comprar tres IOCs. De esta manera, lo que hacemos es, en este plan de compensación, optimizamos y ganamos más dinero con el mismo esfuerzo, haciendo una estructura tipo ¿sí? Es un plan internacional. Esto también es una de las cosas que a mí me hicieron enfocarme en al principio en el IOC. Casi todos los que estamos aquí probablemente tengamos red en países de Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica o Estados el valor del IOC en esos países es en relación a la moneda de esos países. Por ejemplo, en Estados Unidos son 270 dólares. En el momento en el que se estableció el IOC, se puso el valor en relación al cambio de 200 euros nuestros. Que aunque haya habido cambios de moneda y fluctuaciones, sigue siendo 270 dólares. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo afiliar a cualquier persona del mundo con un IOC independientemente donde se encuentre, con la moneda de su país. ¿Sí? Esto es muy interesante. Por ejemplo, hay otro plan, que es el DSP, que solamente funciona en Europa, no funciona en Latinoamérica. Entonces, para las personas que tenemos grandes redes en los países del otro lado del charco, es un plan muy interesante. Hay muy pocas empresas que te permiten cobrar comisiones de otros países y mucho menos de otros continentes, que hay varias, que no lo permiten Solo con un paquete ya estás dentro del plan IOC. Puedes tener dos, puedes tener tres o puedes tener más. Pero no es necesario ni es recomendable más de tres. No requiere mantenimiento, que es un poquito lo que he dicho antes. Es decir, tú en enero compras un IOC. En febrero se afilia alguien con un IOC dentro de tu grupo y tú cobras comisión. En marzo vuelve a afiliarse varias personas y tú no has vuelto a comprar producto. Pero vuelves a cobrar la comisión de ese IOC que se generó. ¿Sí? Puedes ampliar tu red de distribución de forma ilimitada. Muy importante, los puntos de los productos sirven para las promociones de los viajes. Compras una vez y recibes beneficios para siempre. Ingresos exponenciales incluso con un solo paquete. Luego vamos a ver diferentes cálculos financieros en los cuales vais a ver incluso con un solo paquete y ya no te digo con tres, lo que podéis llegar a facturar en un periodo de tiempo depende del trabajo que se haga, obviamente. Recordemos que en DXM, como en cualquier otra empresa de venta directa, todo depende del esfuerzo que tú hagas, si trabajas mucho, ganarás más, si trabajas poco, ganarás poco, si no trabajas, no ganarás nada. Ahora bien, si trabajas mucho inteligentemente, ganarás más. Bien, opción de participar del TSI, TSI quiere decir que los puntos califican para los viajes que regala la compañía, se van acumulando también, quieras. Es accesible para la mayoría de las personas porque son 200 euros. ¿Qué negocio podemos montar solamente con 200 euros con la opción de poder hacer una estructura o tener puntos de distribución internacionales en 180 países? Es decir, a cualquier empresario que le digas, no, usted invierte 200 euros y puede tener puntos de distribución en cualquier par parte del mundo prácticamente, solo con 200 euros una sola B. Ayuda a incrementar las afiliaciones y los bonos aparte del plan de marketing normal. Recordemos que hay un plan de marketing inicial que se complementa con este. Es decir, ni uno sustituye al otro. Lo ideal es hacer los dos, yo si tengo tres iotes cobro triples comisiones para que el proyecto mío C... Pero además, como tengo un consumo regular y tengo una gran red que tiene un consumo mensual de todos los meses compra, además cobro comisiones del plan normal. Es decir, yo estoy cobrando cuatro comisiones del volumen que se está generando. Es una opción, obviamente, que usted puede llegar a tomar. Ayuda a promocionar rápidamente, aparte del plan de marketing general, es una especie de proyección más rápido. Porque si una persona se enfoca en el IOC al principio, está haciendo un volumen de facturación más grande porque están haciendo unos pedidos de 200 euros todos los meses o varios meses o las personas que están entrando en las redes están haciendo un paquete de 200 euros, pues se va alcanzando rangos más rápidamente. Aquí tenemos una estructura. Vamos a suponer que usted afilia el primer mes a una persona que sería el número uno. Vamos a hacer un cálculo financiero sobre esto aquí. Usted afilia a una persona el mes de enero y el mes de febrero usted afilia a otra persona y esta persona afilia a otra persona estamos haciendo una proyección de lo que sucedería haciendo una estructura de dos más dos, una persona mes tras mes cada una de las personas que estén formando parte de la estructura que usted quiere crear ¿Se podría encontrar una persona al mes, solamente una persona al mes, que esté dispuesto a ayudar a otros a probar los productos orgánicos, naturales, que están muy ricos y que ayudan a las personas a mejorar la salud y que pueden ganar dinero por ello? Yo pienso que no es tan difícil. Realmente, trabajando un poquito, no mucho, un poquito. Obviamente, se puede hacer muy fácil. Bien. En la siguiente diapositiva van a ver el cálculo financiero. Vamos a centrarnos en el tanto por ciento, pero sobre todo en lo que es el dinero. Vamos a dejarnos el tema de los SVs, no lo vamos a contemplar, porque es más difícil de explicar, aunque realmente es el 50% del volumen de facturación en los SVs. Vamos a enfocarnos en el bono. ¿Sí? El, el primer mes, yo afilio a una persona y somos dos. El segundo mes, cada uno de esos dos afilia a una persona, somos dos más dos, cuatro. El tercer mes, cada uno de esos cuatro afilia a uno, somos ocho. El tercer mes, cada uno de esos ocho, ocho afilia ocho, pues ocho más ocho 16. dieciséis. Esos dieciséis y así sucesivamente, y llegamos que en el nivel once podemos llevando este cálculo aritmético a un volumen de 2.048 personas. ¿Sí? Es fácil de entender, ¿verdad? El primer mes, al afiliar solo a una persona, es decir, yo afilio a una persona, gano solamente 15 euros. Pero la compañía me está pagando por recomendar y por haber afiliado a una persona con IoC. El segundo mes son 35 ¿sí? luego el tercer mes 55 y así sucesivamente va creándose un cálculo y una proyección que al principio puede parecer poco pero en 11 meses estamos ganando esto más todo esto ¿sí? porque esto sería el cálculo mensual ¿veis? En 11 meses hemos ganado 5.120 euros el mes 11, con un total de la suma de todo de 10.255. Pero al mes siguiente sería el doble. ¿Sí? Voy a borrar todo esto. Voy a, voy a, voy a explicarlo otra vez un poquito, porque yo creo que es importante entender la simplicidad de este plan de compensación. En el mes 12, estamos aquí. En un año podríamos ganar diez mil doscientos cuarenta euros haciendo esta progresión. Pero vamos a suponer que somos muy lentos y ni siquiera afiliamos una persona al mes. La afiliamos cada dos meses. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a ganar 10.000 euros en un mes dentro de dos años? Estoy seguro que con la actividad que están haciendo ahora, en dentro de dos años, dentro de tres, dentro de cuatro, dentro de cinco, no van a estar ganando ni 10.000 Y probablemente ni 5.000 euros. Es decir, esto es lo que nos puede permitir el IOC. Esto... No hay ninguna otra empresa de venta directa que te lo permita con paquetes de 200 euros. Bien. Eso es matemáticas puras, ¿eh? Bien. Tenemos que tener en cuenta aquí si hacemos una proyección en vez de 2x2 podemos hacer una proyección de 4x4 una proyección de... Esto es el cálculo que acabamos de hacer ahora. En 12 meses esto se puede hacer. Y hacemos una estructura de cuatro, es decir, el primer mes yo afilio a dos, y el segundo mes yo afilio otros dos, y estos afilen a su vez otros dos el segundo mes. Esto sería... La proyección que se está describiendo en este cálculo financiero. Esto es lo que se ganaría en 12 meses, 13 millones de euros. Obviamente, es un cálculo aritmético, pero que en vez de hacerlo en un año, se hace en 5. ¿Qué más nos da si ni, nunca trabajaremos para otra empresa para ganar estas cantidades? ¿Sí? y ya en la estructura de 1 más 1, 4 por 4, quiere decir que t 1, Afilia, no, t 1, 1, quiere decir que yo tengo dos IOCs, que a su vez Afilio a 4, no 2, perdón, y el siguiente mes, estos afilio a otros dos. Y yo afilio a otros dos. Porque hay diferentes tipos de estructuras en el mío. ¿Sí? Fijaros, este es un tema que muchas veces no se trata. Y es interesante. Sin llegar a profundizar, yo recomiendo que cogáis un papel o un lápiz y hagáis las cuentas. Porque hacer el cálculo es muy sencillo. Fijaros. Espero que no os enrede ni os pero daos cuenta, fijaros, ¿eh? Esto es muy, a mí me parece, es que a mí el IOC me parece interesantísimo, fijaros. Yo puedo hacer esta estructura con un IOC y sigo afiliando a gente que va afiliando a gente. Puedo hacer esta otra estructura con dos IOCs, ¿sí? Y voy afiliando a personas. O puedo hacer esta otra estructura, que es la más rentable, que es la de triple IOC. Y luego, cada una de las personas que entren en mi red tendrán la opción. ¿Sí? Dependiendo que haga esta, o haga esta, o haga esta, tendré más o menor rentabilidad. Esta, por ejemplo, es la estructura de tres IOCs. ¿Sí? La de 2, 1, 1 es la estructura de 2 y Y estas serían estructuras de 1, ¿sí? 1 con afiliaciones de 4, de 2 en 2 o de 1 en 1, ¿sí? Vale. Luego al final eh, me haréis las preguntas que queráis, abriré el chat, soltáis los micrófonos y, y me preguntéis lo que queráis. Pero a lo mejor es, es muy fácil el cálculo, sentaros con un papel y un bolígrafo, a los que les guste las matemáticas y a los que no también. Y vais mirando lo que os parece. Bien, luego a partir del nivel 11 aquí pone fórmula de reparto de beneficios es, es IOC. El reparto de beneficios se acumula a todos los nuevos miembros por seis meses. Quiere decir que el de nivel 11 hacia abajo, fijaros, porque la compañía que te, te paga un bono directo el mes que se afilia a esa persona, hasta nivel 11. De nivel 11 hacia abajo, el volumen de agentes que entra es muchísimo mayor, porque hay más anchura. ¿Sí? Entonces, automáticamente, la compañía hace un cálculo financiero, suma todos los IOCs que se van haciendo y te paga el 1,5% semestral. Hace un cálculo cada seis meses. Y te paga. Esto es el IEC. Es fácil, es sencillo. La forma de registro se hace rellenando unos documentos que prácticamente todos sabéis. Y si no lo sabéis, los que llevamos más tiempo os, nos dedicamos a ayudaros, les vamos enseñando. Esto es el IEC, señores. No hay ninguna otra empresa en el mundo que contenga este formato que estáis viendo ahora. Bien. Preguntas. Debo. Dime. A ver. Eh, yo tengo tres IOCs. Sí. Y estoy activa los 100 PV todos los meses. Sí. Pero eh, si yo me afilio a to, todos los meses, me afilio cada dos meses uno, ¿es el mismo sistema? Siempre. Mira. Eh, ¿Veis el pobre, la hoja en blanco que acabo de poner? Sí, sí, ¿verdad? Vale, mira, fíjate. A ver si os lo explico. Vamos a hacer un ejemplo. Fabiola, ¿no? en enero, me no, ha dicho que tienes dos hijos, ¿verdad? ¿El qué? Tienes dos hijos. Tres. Tienes tres hijos? Si tú en seis meses no afilias a nadie, no hay facturación. No cobran nada. No has generado un volumen de facturación En el IOC, no cobras nada en el IOC. Ahora bien, si tú tienes en el otro plan otra estructura, que es el plan normal, tú cada vez que afilias a alguien o no afilias a nadie, pero ya tienes una estructura hecha con varias personas y estos todos los meses están comprando el producto y tú si haces tus 100 PVs, son como 70, 80, 90, 100 euros de producto. Tú vas a cobrar comisión de aquí, pero de aquí no, porque no estás afiliando IOCES. Si un mes estás cobrando de aquí porque estás creando un volumen de facturación mensual, o pues hay personas que no compran IOCES, no se afilia gente nueva. Esto es uno de los mayores secretos de X. Al tener un producto de un precio accesible, todos los meses la gente sigue consumiendo normalmente pero en mes que tú hagas un IOC o alguien de tu estructura, porque tú ya tienes una estructura, ¿sí? Que esta estructura son las mismas personas que están aquí. Pero cuando entra aquí alguien con un IOC, luego tú seguirás cobrando, obviamente, las comisiones del plan normal, pero también cobrarás otra comisión extra del IOC. Estás sumando, estás sumando, es un plus, no sé si lo he hecho a entender. Sí, sí, sí, sí, lo he hecho a entender. Entonces, automáticamente cuando pues, el me asigne, estaba en el sistema normal, ¿no? Sí. Si sí, tú estás. Sí, mira, este, mira, esto es muy interesante lo que estás preguntando. Y es bueno que lo, todo el mundo lo entienda. Acaso yo soy muy preguntona. Y no, no, es que hay que preguntar porque la gente no se atreve a Mira, tú cuando te afilias, siempre entras en la estructura inicial. En una estructura básica, por llamarlo de una manera. Vale, punto. Que tú decides comprar un IOC, ¿vale? Tú entras en la estructura del IOC, pero siempre vas a tener esta posición aquí. Porque tú tienes, aunque hayas comprado un IOC, también entras en una estructura normal. Siempre entras en una estructura normal. Ahora bien, si tú entras en la estructura básica y no compras un IOC, es otro supuesto y no compras un IOC, no estás en la estructura del IOC. Vamos a suponer, fijaros, eh, que Fabiola afilia a una persona en la estructura normal, pero no se afilia en el IOC. ¿Sí? Ahora bien, esta persona como no le han informado o no ha querido comprar un IOC que está en su derecho, resulta que sin darse cuenta afilia a alguien en el IOC. Este ha hecho un rombo. Pero bueno, resulta que esta persona afilia a alguien en el IOC y entra en su estructura de abajo, porque es una persona que ha afiliado él. Sin embargo, entra en esta estructura del IOC. debajo de Fabiola porque es la persona anterior que tiene un IOC no entra debajo de él ¿por qué? porque no tiene IOC ¿qué quiere decir? que la comisión que genera de 15 euros en este caso de esta persona del IOC ¿quién la va a cobrar? la va a cobrar Fabiola porque tiene un IOC sin embargo esta persona como no compró IOC ya se ha perdido esta persona del IOC para toda la vida esto es una cosa que hay que intentar evitar, porque si da la casualidad, que este señor monta una gran red de personas con IOCs, esta persona ya nunca va a estar debajo de su patrocinador en la estructura de los IOCs. Cuidado, ¿eh? En la otra estructura, sí. Y los puntos a subir de rango en esta estructura. en esta, Esto es un poco brillante al principio. ¿Eh? Recordar que tenemos dos estructuras. La básica que estamos siempre todos, siempre estaremos aquí. ¿Qué? Tú fui a alguien, estarán aquí. Pero no todos, no todos están en la estructura del IOC. Los que no compren C no están en la estructura del IOC. y se van a perder, obviamente, la opción. Por eso es muy recomendable siempre. Por, por lo menos un IOC al principio. Pues de esta manera te garantice que cada vez que afilias a alguien, si a alguien de los que están debajo asfilió a alguien con un IOC, siempre van a estar debajo de ti. No sé si lo he hecho entender. Al principio cuesta un poco entenderlo. ¿Hay alguien que no sí, lo haya entendido? Sí, está muy bien, sí, sí. Vale. Muy bien, se ha entendido muy bien Vale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, teo, eh, preferiría que alguien mismo que hablando. Si, si llega la persona, por ejemplo, me está diciendo que tiene su IOC, tiene su oficio de este de ¿Que ya han comprado IOC, y ese el, que tiene un IOC compra otro IOC, pero abajo, aunque cuando quieran repetir, comprar otro IOC o ir un nuevo, lo sí. Sí. Sí. sí, Vamos a suponer que sigo, que repite esto. Recordemos plan normal aquí, el plan básico, vamos a llamarle básico, eh, y aquí vamos a poner el IOC, ¿sí? Dos estructuras, ¿sí? Vale. Resulta que Rafa compró un IOC también. Están las dos estructuras. Y una persona aquí que no compra IOC. Este, el verde. Como no compro IAC, no está aquí. Ahora bien, esta persona coge y afilia a alguien con un IAC. Vamos a poner color rojo. Entonces esta persona entra aquí y va debajo de Rafa. Pero, si he entendido bien la pregunta. Resulta que esta segunda persona, que es la misma... Pongo para otro segundo IOC? Ahí, Dios Que es el mismo, pues también entraría aquí, porque tiene otro segundo IOC. Pero esta persona ya sigue estando debajo de la estructura de IOC de Rafa. Uy, por Dios, vaya mira, aquí? Un Ahí, mira. Estos están de Rafa, debajo de Rafa. Ya nunca entrará debajo de este, porque... Ya entró en la estructura de IOC y él no compró el IOC. Si él resulta que compra el IOC, por ejemplo, eh, dos meses después, este señor, pues entonces entrará en la estructura de Rafa, pero entrará aquí. No puede entrar en medio. Es decir, ya, no puede entrar aquí. Ya se ha perdido esta persona. Nunca más podrá estar en el IOC debajo de él. Esto no puede ser. No sé si era la pregunta que me has dicho. Rafa, conténgame. Bueno, la verdad a lo era Charles de que yo he comprar 7 y Y mi, mi equipo, que está con debajo un O alguien entrar con un Yo todavía no sigue aquí los 25. Y entonces el futuro, puedo dos, o entre los Vale, tres 4, a ver si soy capaz de estudiarlo. Que hay muchos supuestos. Suponga que aquí está Rafa. Y Rafa tiene un IOC. Vale. Afilia varias personas. Pero que Rafa compra su segundo IOC. Entraría aquí. ¿Sí? Este es Rafa 1 y Rafa 2. Ocuparía la misma posición que los anteriores. Aquí. Vale, y esto sería Rafaú. Vale. Y estos serían socios de él. ¿Mm? Ahora bien, estos. Uh -huh. Vamos a suponer que Rafa afilia a otra persona con un IOC. Automáticamente iría debajo de su tercer, de su segundo IOC. ¿Por qué? Porque ya tiene dos. Pero estos ya nunca más estarían. Obviamente debajo de su segundo, porque el cuando no tenía uno. Ahora bien, si Rafa de repente coja su tercer IOC, iría aquí. A ver, esto voy a poner color verde. Vaya por Dios. Ahí. Si Rafa coge su tercer IOC, a ver si me deja moverlo. Vaya por Dios. Bueno, a ver, lo voy a hacer otra vez. Aquí. Aquí estaría Rafa 3. la estructura ya se, que se hizo anteriormente ya se hizo, no se puede modificar. Ahora bien, automáticamente Rafa, afilió a fin de otra persona, comience y ya no iría ni debajo de su segundo ni debajo de su primero. Iría de su, debajo de su tercero, ¿por qué? Porque ya tiene sus tres y los tres. ¿sí? Entonces automáticamente, y todas las personas que iban llevando el mismo orden de entrada por tiempo, ¿sí? Y todas las personas que él vaya a estudiar automáticamente con IOCs irían siempre debajo de su tercer IOC porque él ya tiene sus tres, sin embargo, todos pues, irían aquí, verdad. La estructura se hace por orden de llegada y por orden de entrada. Y estos señores, si compran IOCs, irían, obviamente, debajo de sus de ellos mismos. Y Rafa cobraría, según el nivel de profundidad, si está en el segundo nivel, cobraría una cantidad, cobraría triple comisión aquellos dioses que estén debajo de sus tres. Entonces, si todos los que entren aquí, cobraría triple comisión. Los que entran aquí irían debajo de su segundo, y sería doble comisión, y los que entran aquí sería solo una comisión. Porque estos son los posteriores al después de que entraron estos. Sí. Es por orden de llegada. Aquí, todas son las personas que entran a partir de aquí va a cobrar una vez. Y cobrará dos veces, pues ya tiene sus dos IOCs, que es este. Junto con este, ¿sí? Eso es. ¿Me este explicado? Sí, sí. Os voy a contar lo que me pasó a mí. Eh, no sé si por bruto o por vasco o por vasco bruto, yo creo que son las dos cosas. Yo en mi plan inicial, fijaros, yo no estudié el plan IOC al principio, cometí ese gran error. Y me pagó caro. Yo compré solo un IOC. Y debajo de mi primer IOC probablemente tenga como unas... 8.000 personas. Bueno, pues debajo de mi tercer IOC, porque yo cuando compré mis tres IOCs, yo cuando compré mi tercer IOC, mi segundo y mi tercer cuando me enteré de lo que estaba pasando tengo otras unos 4.000 personas que en mi triple IOC. ¿Qué quiere decir esto? Que no me di cuenta de la importancia de tener tres IOCs antes de empezar a afiliar a gente. Pero bueno, eso ya no tiene arreglo, no importa. Lo importante no es el pasado, sino saber las cosas y intentar evitar que otros cometan los mismos errores. Sí. Bien. A ver, ¿quién anda por aquí? teo, te si lo he entendido bien, entonces, ¿es recomendable que cada vez que nos vayamos a meter a una persona, compre su I, primer IOC? Mínimo. Mínimo. Este. Y si empieza a pilar a gente con IOC, cuanto antes que tenga sus tres. Porque si no, es ocurrir una comisión... ¿Dos comisiones o tres comisiones? Es pero, pero en mi caso, Teo, que tengo los tres, ah, ya tengo a Teresa, eso es. Teresa tiene a su hermana, si es. ahora meto a otra persona con otro IOC, y esa es. persona ha hecho otro IOC de, otro de, su, de su red, ¿no? Pues sí. ya, voy con, con, con, con, para, me, ya me pagan esas comisiones que te he dicho del primero el segundo de y sí, el tercer IOC. Sería la estructura que tú me acabas de contar. Por eso, entonces es conveniente que cada vez que eh, metamos a alguien, le metamos con su primer IOC cuando tengamos, como yo tengo ya los tres. Si sí, me permite... Si que permite. Hay que partir desde desde Si me de esta manera. permite... Si es una persona que sabemos que tiene capacidad para mover mucho el producto, hay que hablarle y explicarle esto cuanto antes, que se compre sus tres. Si es una persona que va a consumir solo dos cajas de café al mes, pues se puede compro y se lo compre, sino que no es lo mismo. Pero todo depende del perfil del individuo. Si andamos con una persona que tiene un gran potencial, es más conveniente, obviamente, que tenga sus tres, porque cada vez que alguien va a cobrar triple comisión. Por lo menos que lo sepa, y luego él decidirá, obviamente, ¿no? Hay personas que no pueden gastarse 600 euros en productos. Recordemos que hay habido empresas en España que vendían este tipo de producto que tenían afiliaciones de 2.500 euros, y había gente que compraba montones. Claro que cuando compras 2.500 euros de producto y adquiras a gente con 2.500 euros de producto, la comisión que cobras es mayor, porque el volumen de facturación que generas es mayor. Si haces compras de 20 euros, obviamente la comisión es minúscula, porque pues son compras muy pequeñitas las que está haciendo la gente. Pues con el IOC -E lo que estamos consiguiendo es un inicio de ganancias más rápidas antes, y con el triple, mucho antes. Pero no es conveniente hacer más de tres IOCs, porque vais a ver por ahí en internet eh, personas que recomiendan, por ejemplo, hacer esto que les voy a enseñar ahora. A ver si consigo borrar este momento. Para poder trabajar sobre esto. Fijaros. He visto yo estructuras de este estilo. Uno, tú afilias a tu segundo IOC, tu tercer IOC, y luego andan afiliando más IOCs de esta forma. Esto es una absoluta tontería. Os voy a explicar el por qué. Es gente que compra 10 IOCs o 7 IOCs porque el sistema no te permite más de tres niveles de profundidad unidos entre sí, es decir, máximo tres, que ya está bien, que ninguna otra empresa lo permite, en esta estructura es una absoluta estupidez, pues nunca vas a cobrar más que un triple. El sistema no está diseñado para hacer esto. El sistema está diseñado para tú tener tus tres como máximo y luego hacen pedidos normales que te ayudan a calificar en, en el otro plan de compensación. Pero recordemos que los SROs que se hacen aquí, esto es, no es un residual, esto realmente es un dedo de inicio, que se cobra una sola vez y el residual se genera con el otro plan de compensación, que es mucho más interesante un residual. Yo prefiero ganar 4.000 euros al mes todos los meses, porque la gente está recomprando todos los meses, que no porque estoy accediendo a gente no sé si no me ¿Y esto sería todo? Lo que sería el IOC. Si hacéis una estructura organizada, decís, bueno, vamos a, vamos a trabajar en equipo, vamos a hacer primero un DSP, el que queráis, que genera una comisión muy sustancial también, y luego empecéis con el IOC. Porque si empecéis con el IOC, luego no podéis hacer el DSP. Nosotros, por ejemplo, lo no hemos trabajado prácticamente el DSP porque nos tra trabajamos al principio mucho en Latinoamérica. Y entonces en Latinoamérica no había DSP. Pero para trabajar en Europa es muy interesante hacer primero el DSP y luego hacer el IOC. Pero bueno, eso es otro cuento. Porque además no me sé el DSP porque prácticamente no lo he trabajado. Y aparte de la formación era sobre el IOC, pero es cierto la puntualización que ha hecho Rafa. Bien. Lourdes, saludos desde España. Wow, Una diamante de Nueva York. ¡Qué bien! Saludos. Bueno, chicos, entonces. Hola, en... Teo. Sí, claro. Tenemos un producto con un costo muy moderado en precio, sí, claro. lo que hace que muchas personas. Hay mucha gente, vamos a ser realistas, que no lo hace en Simplemente consume un 80%. Eso es la gente mía. Es normal, todo nos pasa, ¿eh? Sin embargo, ese 80% que no hace es la que realmente te está generando el residual porque es la que todos los meses está comprando. Esta semana me ha pasado una persona que afilié en Chicago. Que va cuatro años sin consumir, se ha y nunca consumió. Y me está haciendo pedir los 270 dólares, se ha hecho dos <risa> Es así, ¿por qué? Porque ha visto, ahora está viendo que cada vez se oye más, y el producto es bueno y quiere mejorar la salud. Es decir, es, en ninguna otra empresa normalmente se tiene, o muy pocas. o esta es la que más crece. Bueno, en fin, ya no estamos alargando. Eh, me despido. Sí. Saludos a todos. Llevamos una hora. Eh... Gracias, Teo. Chao. Chao.